¿Cómo está toda la crew? ¿Cómo están todos ahí en casa? ¿Cómo está la squad? ¿Se escucha bien? ¿Cómo va todo? Oye cabros, eh, hoy día, como les comentaba, la verdad de las cosas, es que vengo con toda la intención de eh, conversar un rato con ustedes y pasar también eh, el... El rato, porque así como yo creo, como muchos de los que están en la casa eh, Están aburridos, no tienen mucho que hacer Yo ya YouTube me lo vi entero, me vi videos por todos lados Yo no soy mucho de ver ese tipo de videos de, de onda de romper espejos De salir de los pacos, arrancar esas cosas Normalmente no veo esas cosas, no consumo ese, ese material Entonces yo dije, puta, y si lo vemos con los cabros un rato ahí comentamos lo que va pasando No sé, es... Como la idea de directo que tengo el día de hoy. Puede que sea una mierda. <ríe> puede que sea el primer y último directo que hagamos viendo videos de moto. Compartir con ustedes y estar un rato. Porque de verdad, weón, bueno, es que estoy agobiado, encerrado en la casa. Pero, eh, me, me estoy full así como que, weón, bueno, no tengo ganas de estar en la casa ya. Javier Becerra dice, andáis con el outfit de... Eh, eh, perdón, el outfit de Elmo Pelado. Sí, hermano. Se da vuelta Me puse esa weá delante en de la cabeza Igual se veía chistoso Pero Dije era muy Pensé que era muy deplorante eh, Aparecer esa weá En el directo bueno, así que mejor preferir Te, eh, Veamos salvadas de accidentes en moto Ya, ya compadre el Héctor, el Héctor me acaba de dar La primera idea Para que veamos video Ya, vamos a ver pues vamos a buscarlos por los más recientes Para que no veamos weá de hace tres años atrás Que yo ya creo que se las vieron Como diez veces ya, a ver Este año Las mejores caídas y salvadas en MotoGP ¿Le interesa ver MotoGP? Nope Puta, a mí no mucho la verdad Caídas en MotoGP este, este, este, este tienta, ¿eh? Tienta, como que dice sin protección Sin equipo de protección Como que como que suena como que va a caer la cagá Esta weá de tener el Buena perri ah, no, perdón. Buena amiga, iba a decir. <risa> perdón. Es que estoy acostumbrado a decir perro. Y como ella como se llama Analia, iba a decir otra palabra prohibida. <risa> Pero gracias, Analia, por suscribirte a este canal. Lo agradezco de todo corazón. Vamos a dar los créditos pertinentes, obviamente. El canal se llama Pantera Speed Motoblogs. Oh, ya, ya. Me, me, gustó, la, ya. me gustó la idea del Néstor, weón me gustó la idea del Néstor. Después, hay un video que no han visto ustedes en el canal donde casi me matan. ¿eh? Eh, acá está. Ah, dura 30 segundos la wea. Pico. Ya, pero acá está. ¿Quién se suscribió al Smooker, hermano? Buena perri. Buena chorocí. Aguante, Smooker. Gracias, hermano, por suscribirte a este canal de motocicleta, el cual está más activo que nunca. Bueno, los pongo en contexto. Había salido del trabajo y venía sumamente tranquilo, hermano. De hecho, la calidad no es muy buena porque Insta, o sea, Facebook te baja la calidad mucho. Pero venía en mi volada tranquilo, relajado, saliendo de la carretera. Como ven acá... Yo le apunto con el dedo, weón, como si me vieran. Acá como ven, es la salida de la carretera. Al fondo se ve la salida. Y ahí claramente está la señalización de la salida. ¿Y qué pasa? Pasa esto. Ahí voy saliendo tranquilamente. Y aquí pasa una cuestión súper rara. Este weón de acá se quiere meter a mi carril. ¿Cachai? Siendo que más atrás, acá, hay un terrible sedal al paso porque es una salida de carretera. Y el pelota de mierda no me da la, la pasada. Oh, coqueto. No me da la pasada y se intenta meter a mi carril. Ven, ¿Ven? que se intenta meter de a poco? Bueno, yo igual, ca como caché que no me dio la pasada, eh, Frené, pues, weón. Nada, nada de weón tampoco. Wey. Y... Conche, tu madre, me asusté hasta yo cuando vi la weón porque no, no me acordaba qué, qué pasaba ahí, weón. ¿Cacharon? ¿Cómo el camión de basura entra de lleno, conche, su madre? No, no lo vi por los retrovisores porque estaba pendiente de este weastancio que no me dio la pasada a la salida de la carretera. Entonces no me fijé del camión. Miren, el espejo ahí se ve. Se ve el camión. Voy a retrocederlo un poco para atrás para que lo veamos todo de una. Ya, ya que con la, con todo lo que le estoy explicando se pierde un poco. Y ahí se ve el camión por el espejo, miren. ¡Che, tu madre, hermano! Yo quedé laísimo, qué para la cagada, perro. Porque... Si se fijan, el camión pasó de largo, saliendo a toda la raja desde la carretera. Y el guón no frena. Y cuando frenó, fue cuando ya me pasó a mí. Ahí recién como que empezó a frenar, hermano. Y yo quedé heladísimo, perro, porque fue una sensación culiada para la cagada, perro. Bueno, eh, yo perdí este video, la verdad. El video completo ya no lo tengo. Eh, pero les comento lo que pasó posteriormente. Yo no podía... Por el estrés que se me generó Y la, el susto que pasé eh, Fue brígido Y weón, no atiné a nada Ni siquiera atiné A agarrar a chuchar, weón Entonces fue como que El loco se bajó Y cara de raja Pero perro sí, cara de raja El weón se baja y me dice Discúlpame No te vi La culpa fue de la camioneta de al frente Ojo la culpa fue de la, car de, la, de la camioneta de al frente Nada que ver por mano, nada que ver Pero en, en su minuto como yo estaba tan en shock con este tema del camión que casi me pasa por encima eh, La única hueá que atiné fue a pescar la moto y meterme para la, pa la carretera O sea, perdón, para la vereda Y ni siquiera prendí la moto, la empujé hermano A ese nivel estaba de estrés que ni siquiera atiné a aprender la moto y a moverla, ¿cachai? Sino que eh, la subí a la, a la, a la vereda, eh, me saqué el casco, hermano, y fue, weón, bueno, fue pa'lo yo, fue pa'lo yo, fue pa'lo yo. La wea más brígida que me pasó de, eh, fue después de eso fue que eh, me revisé la chaqueta después, llegué a la casa, andaba con mi chaquetita de cuero, me la saqué, y, y, y en el codo, acá, tenía una raspadura, tenía una raspadura. Del camión, hermano. Del camión, hermano. Conche, su madre. Ahí, ahí fue cuando yo ya estaba en la casa, obviamente. Y fue como que dije: Weón, eh, a la hora que el camión me pesca el brazo, lo primero con lo que va a chocar va a ser con él. O sea, con lo primero que hubiese chocado hubiese sido contra el manillar. Y ahí, weón, te imagináis la presión del camión contra el manillar. Probablemente me hubiera roto el brazo, perro... me lo hubiera hecho pico. Probablemente fractura expuesta. Toda esa shit, perro, fue, fue cuático Fue una weá que, que la verdad no me gustaría volver a pasar. Fue brígido, perro. Esta ha sido la weá más brígida que me ha pasado. Independiente de las caídas, me he caído varias veces, como muchos ya saben. Sobre todo los que me siguen hace rato. Pero las caídas no han sido tan brígidas. Ni el choque que tuve fue tan brígido como esto. Independiente de que no pasó nada físicamente. Pero el, el estrés, el shock, lo que pudo haber pasado... ¿Y toda esa wea maquinándola en fracciones de segundo, hermano? Oh, brígido. Brígido, perro. Como les comenté, este es un compilado de un canal, al parecer, mexicano. Eh, se llama Pantera Speed Motoblocks. Vamos a vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a ver qué tal el compilado. Y bueno, dice que es caídas en moto. O sea, caída en moto recopilación. Y sin equipo de protección. Promete. Promete. Promete el video. Vamos, vamos, vamos. A ver. Pero cómo se cayó, no caché, se cayó solo. Oh, weón, mira. No había cachado. Oh, a ver, pero no caché, cómo se cayó. Si se escucha muy fuerte el video, me avisan porfa para pa bajarle un poquito más el, el audio. No caché cómo... ah, venía haciendo un willy, no había cachado. Uy, oh, se le prende la moto, hermano, weón. La concha su madre, we. Lo fome Lo pinca Ya Una weá Es que Ya, estáis haciendo el willy, Se te fue la mano Lo hiciste mal Te caíste Ya, la moto se hizo cagar Nada que hacer La reparáis Pero si se te quema la moto Ya fuiste bueno, hermano No tenéis que arreglar, pues, weón. Cagaste porque si los metales se te queman O sea, se prenden Se empiezan a torcer Y ya fuiste Bueno, ¿qué voy a arreglar, hermano? Nada ¿No podía arreglar esa weas. El Ricardo Roja dice Está haciendo breakdance Breakdance, me imagino, ¿no? Breakdown en el piso Bien, Jerko <ríe> Bien, Jerko, gracias por la corrección. <ríe> Break dance, Mis <weonado. ríe> Mi secuasi ahí, weón, dando la cacha en el chat. weón. Sigamos con el que sigue Este weón si sí está con chaqueta, entonces sí tiene protección. ¡Oh! ¡Qué paja, hermano, weón! Ya, pero esa fue de weonado Weon, eh. Esa fue de aueonado. Sinceramente. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue de agueonado? ¿Del 1 al 5? ¿Del 1 al 5? ¿Qué tan agueonada fue esa caída, weón? Para mí fue una caída 5 de 5, weón. Yo voy a colocar mi 5 en el chat. Yo voto 5. 5 de 5. En agueonamiento. El Pablo, el Pablo Vidal dice 10. Fue muy a ¿no? mira, voy a hablar de nuevo. Ahí va bien, va bien. Y ahí parece que parece que ahí choca con el espejo de este. Y ahí como que se va para el lado. Pero. Weón, era totalmente evitable esa weón. Pa' y ahí se fue con el auto que está un poquito más al frente y se fue a la chucha. <risa> <risa> Qué paja, hermano, weón. Puta la weá, brígida Ya, espérame Oh, shit, weón Según yo, el weón ni frenó Según yo, el weón ni frenó No, no, voy a fijar Fijémonos en, en, en el freno, a ver Sí, sí, frenó Pero Cáchense lo que hizo Frenó, frenó, pero con el embrague apretado. Una frenada de emergencia no puede ser con el embrague apretado. Lo siento, cabro. Si ustedes frenan con el embrague apretado en una, fre en, un fre en una frenada de emergencia, lo están haciendo mal. Tienes el freno de disco que están en ambas ruedas y con el freno de motor al mismo tiempo. Todo eso te ayuda a frenar y a acortar. Eh, la distancia de freno Y si a eso le agregas La bajada de Digamos de, de marcha Mejor aún Consejo de tu amigo pelado ¿Cachai? Mira, ¿cachan? ¿Cachan que Se escucha Que el motor deja de sonar Eso es porque va con el embrague tomado Mira, fíjense en esa web Mira, fíjate, escucha. ¿Viste? ¿Viste? Si el loco, si el loco hubiese ido frenando fuerte y con el con el mismo eh, Con el mismo freno de motor, bueno, el loco a lo mejor se hubiese salvado. A lo mejor hubiese chocado igual, pero no hubiese chocado con la misma fuerza que chocó hermano. Bueno, acá los cabros dicen, un crack, buen consejo pelado. Acá Pablo Vidal dice, creo que tenía muchas más eh, alternativas que eso. Eh, eso que hizo, se cortó y chocó por Larry. Lo siento, lo es siento mi opción. Sí, sí, o sea, siento que aquí hubieron muchas fallas, como por ejemplo a lo mejor ir rajado en una calle donde hay muchos autos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que mi opción hubiese sido freno, freno de, frenada de emergencia. ¡pum! Así, ¡chut! Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, sin... Apretar el embriague y cuando ya tienes control de la moto, ¡fum! una bajada de una baja de marcha, hermano, y la moto ¡fum! se viene abajo, pero súper, súper, súper rápido. Sobre todo estas motos que son de alta cilindrada, hermano. Sirve mucho hacer esas weas. O sea, ya nos estamos metiendo a nivel CSI y toda la wea. <risa> Hagamos un análisis concreto. O sea, yo voy a hacer un análisis desde mi puntos de vista. Pero ojo, que esto es solamente un análisis así por el juego y toda la weá. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante esta situación hasta que le pasa Uno desde fuera, desde un video puede ser mucha weá. Ya, pongámonos modo CSI Aproximadamente desde aquí yo veo que el One tiene por lo menos unos 30 40 metros de distancia del auto Aprox Asumiendo que en segunda fila no hay nada Tenía de más, como dice el Néstor para meterse y hacerle el quite Ya si Patrick Tapia dice A lo mejor no tenía experiencia Sí, puede que eso lo haya jugado en contra Por eso es por eso es súper importante, cabrón Que cuando uno sube de cilindrada Tiene que saber manejar moto Manejar moto no es subirse, prenderla Y acelerar y pasar marcha Eso no es manejar moto, cabrón Si tú piensas que eso es manejar moto Estás equivocado, pero Capacito, bro. Oye, oye, oye, oye, el Eric Sánchez, hermano, nos dice, eh, pelago, tráeme una corona del refri, porfa. <risa> hermano, no tengo plata. <risa> gracias, hermano, Eric. Gracias, hermano, por esa Luquita, perro. Se agradece Caleta, hermano, se agradece ese apoyo, hermano. De verdad. Su Luquita, su Luquita. Gracias, hermano, gracias por ese apoyo, perrón. Lo... Y acá el hombre se paró en la moto para hacer esa típica acrobacia Que es como la de... ¿Quién me donó ahora? La Muriel Martínez <risas> Gracias Muri, te pasaste Gracias siempre apañando, siempre apoyando en el grupo Cuando hay cosas... Por ejemplo, la Muriel Esto no lo debería decir yo Pero esa... Esa banderita que yo tengo allá atrás Se hizo a base de, de juntar Luca en el grupo ¿Cachai? Entre todo hicimos una colecta y todo el tema y no voy a decir montos pero la Muriel se puso Se puso la 10 Se puso la 10 con a, Donando para poder Comprar eso Así que muchas gracias Muriel de verdad te pasaste Un fuerte abrazo, un fuerte saludo Gracias por apañar también con su Luquita. Con su Luquita. Muchas gracias Muriel te pasaste Ya asumamos que el loco está haciendo su A practicando y se sacó la cresta nomás por mano Como dicen por ahí sacándote la cresta aprendí Por lo que yo veo Acá el hombre se apoyó Se apoyó primero en el manillar y eso lo hizo perder el equilibrio ¿Cachai? Cuando quiso bajar Por lo que se ve en el video y por lo que yo entiendo Se quiso bajar Y en vez de apoyarse con la, los dos manillares al mismo tiempo Se apoyó con uno primero Y obviamente eso Se fue a la mierda pues bueno. Así que Saca de chucha gratis como dicen por ahí ya, veamos, a, sigamos viendo esta acá Bueno, literalmente Es casi una recta, hermano Casi una recta, y acá el hombre se nos fue Y parece que acá hay como una sequía Un hoyo, parece Mira, claro, acá hay como una sequía Y acá como que termina la sequía Porque está en la carretera y ya Saca de chucha nomás, pues weón, gratis Pero guatico sacarse en una En una curva que Casi recta la wea, pues weón, Se le fue la moto nomás Yeah, sorry, que, sorry que me ría hermano Pero es que me dio risa El saltito de caballo Lo cacharon <ríe> El saltito de caballo Fue, pero Weón, le dio El 10 de 10, weón Notes el salto del caballo Ahí, mira ¿Eh? <ríe> Hermano, se tiene que haber hecho Mierda Los cocos, perro le tienen que haber quedado De collar, hermano Si no, bueno, cacha El video dura 8 minutos Y llevamos como 40 minutos Viéndolo <risa> La cago El video más largo, los 8 minutos Más largos en la existencia de los videos En Youtube Pero... Oh, qué paja, hermano El manso Highside, güey bueno. Esa, esta es, es muy normal, weón Sobre todo la gente que está practicando Yo, yo he visto mucho, weón, sacándose la chucha así, weón el, man, el mano dice eh, De cabeza al suelo, conche su madre Sí, weón, hizo un high side, pero así Brígido, hermano oh, no. Willy La moto se le va Algo cacho yo ¿Cachai? Que antes que se le devuelva la moto La moto, eh, sea, antes que se devuelva la moto Él, como que la moto Se le paró mucho, yo creo que se asustó Apretó el freno de atrás para bajar la moto ¡pum! Y se fue para adelante ¿Cachai? Y eh, cayó de cabeza, pues weón Que paja hermano, te voy a quebrar el cuello así weón. Brígido, weón A ver qué pasa acá <risa> pero mira esa vaca culiada Weón, que... bueno, ¿dónde chucha están, weón? ¿Qué chucha? ¿Dónde, ¿Dónde están, weón? Aparece una vaca de mierda Así pasando como como si nada Así como, permiso, aquí vengo yo, weón Cacha ¿Qué? No, madre, Ya, sí, sí lo había visto, hermano Pero, weón, esa mina... Esa mina, hermano, quedó sin culo, perro Quedó sin culo, perro Qué paja más encima, esa rueda es como Como de esta Qué medida debe ser, como 200 220, no sé, weón, bueno, en la media rueda <risa> hermano, hermano Quedó sin raja, quedó sin raja Tuvieron que llevarle un plumón Y dibujarle la raja de nuevo O sea, antes de la De me quedar entre medio de la rueda, mira según yo, según yo, ese es el escape. No sé, creo yo. Entonces, la rueda haciéndote fricción en el culo y el escape caliente haciéndolo suyo por delante. Entonces, ahí, weón, el escape. Ahí, ahí, conches. Weón. <risa> Comienzo a despedirme, ya llevamos dos horitas de directo, espero de verdad de todo corazón que esta, este ratito que estuvimos conversando, que estuvimos viendo videos, que nos estuvimos riendo también un rato, eh, les haya servido para desconectarse de esto de, de estar en la casa encerrado y bueno... Espero de verdad, de verdad que les haya ayudado y les haya servido. Los quiero caleta, cabros. Gracias por el apoyo. Gracias por todos los que están ahí. Los que comentan en el chat. Los que me mandan los videitos. Las donaciones que me llegaron. De verdad que se los agradezco de todo, todo, todo, todo corazón. De verdad. Los likes en los videos, los dislikes, los comentarios, los buenos, los malos. Todas esas weas. Igual se los agradezco porque son las opiniones de ustedes. Y eso me sirve también a mí para seguir creciendo en cada video. Los quiero caleta. Los quiero mucho. Un fuerte abrazo a todo el squad en la casa. ¡Los quiero! ¡Chao, chao, chao!